Necesitas valentía para ser fiel a ti misma en el mundo artificial de hoy. Necesitas coraje para ser fiel a aquello en lo que crees. El mundo necesita de tu valentía y tú te necesitas para ello, hoy dedica un momento de silencio para ir dentro de ti y emerger tu dignidad como ser espiritual, evocar tu coraje. Tu sabiduría, tu inocencia, tu ser valiente y en ese silencio conecta también con la luz suprema, con la fuente ilimitada del amor y el poder, cree en ti y en la necesidad del tiempo actual de tu presencia. Ahora, más que nunca, es hora que tú, Shakti, seas un agente visible de transformación, accede al poder que hay en ti, abre una puerta invisible al camino de oportunidad que te conduce a la elevación dale la bienvenida a lo que vendrá